¿Usted utiliza la cheque comunista como un insulto? ¿Usted conoce la historia de este país? ¿Usted se acusa a los de los altos del seros de Andalucía? Es que hubo explicado tantas veces así que yo no sé si ustedes son burros o es que no vuelven a escoltar. Me gustaría solicitarle, eh, si es posible, señor presidente, al señor Blanco que retire la palabra burro eh, a, a mi grupo parlamentario. Si burro, que yo creo que es una palabra que todo el mundo entiende, es mm, masa grollera. Yo retire burro y digo si no sé si vosotros son muy limitados intelectualmente o no a escuchar.